Hoy le damos la bienvenida a Diego Santos Márquez desde aquí, de este lugar que hemos elegido la Milla de Oro, que es Al Café, que nos han ofrecido de este sitio. Y son las primeras entrevistas que hacemos aquí, así que hemos estado este verano aquí a un sitio fresquito y que estamos realmente cómodos. A ver cómo sale, porque es el primer programa que grabamos aquí. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que ya tenía yo ganas, me ha acordado mucho. Y quería saber cómo ha vivido toda esta etapa y cómo ese el pueblo tan bonito de Oje, cómo se está llevando toda esta época. Época de crisis, Diego, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por, por, por avisarnos y por y, y, además Es un lujo siempre acompañaros y estar con vosotros. Con, todo. Pero usted lleva muchos cargos, lleva muchas cosas. Teniendo alcalde, yo así en la economía, cultura, son muchos cargos. Además bueno. de su gestoría, que me imagino que se ha trabajado mucho. La gestoría no, parado. no hemos parado. Me ha disparado, no ha sido algo horrible en este periodo de, de alarma. Se han Publicado más de 20 reales secretos, más de 15 decreto ley, más de 10 órdenes ministeriales. En fin, imagínate, ha sido todos los días con el BOE como uh -huh. como, como la Biblia que te acompañaba. Claro, ¿Cómo se afronta una crista manera desde bueno, el ayuntamiento? Verdad, desde el ayuntamiento, la verdad, y como y yo creo que en todos lados nos ha pillado un poco a todo el mundo. Sorprendido y hemos tenido que ir relacionando día a día con las directrices sanitarias, con lo, con lo que nos marcaba un poco los profesionales, la legislación y todo lo demás. Y con mucha preocupación, pero también hay que decir que, gracias a Dios, el comportamiento vecinal en OG ha sido exquisito, no había ningún problema, se ha respetado mucho toda la todo lo que ha habido y la verdad es que eh, se ha llevado con la preocupación, con, con personas que han tenido dificultad y hemos tenido que, que organizar rápidamente lo que es la entrega de alimentos, que se ha triplicado en función a lo que había antes de, del estado de alarma. Y la verdad es con precaución, pero vamos, poco a poco con la ilusión de intentar que esto vaya poco a poco remitiendo, como parece que es así, y toquemos madera para que poco a poco volvamos no a la nueva normalidad, sino a la normalidad. Y bueno, ¿y se preveía o usted en un qué momento eh, pensó que realmente pues había que anular los actos eh, culturales y también ojeando que incluso en oje fueron uno de los temas que se presentó? ...y bueno pues ella pues recibimos la nota de que... ¿no? ...que Ojeando este año no se iba, no iba a ser posible ¿no? ¿Cómo se, cómo se afronta esto? Bueno esto ejemplo? la verdad es que es bastante complicado... ...complicado porque en el caso de... ...vamos yendo precisamente a, a, a, al festival este ¿no? Ojeando ¿no? Ahí no solo se han tenido que anular muchos actos ¿no? Culturales, muchos actos turísticos... ...pero Ojeando la verdad... Hablaré, teníamos el primero que era una licitación, una licitación con una empresa, que, con, un, con un cartel contratado, entonces la verdad es que ha costado, pero las recomendaciones sanitarias nos decían que había que anularlo, un decreto de la propia Junta de Andalucía recomendaba que no hubiese festivales ni ferias en los meses de julio y agosto, ojeando iba a ser la segunda semana de julio, a mí personalmente, pues me ha, ha caído mal, mal, fatal. Pues era mi primero, quedando como responsable principal, con una adjudicación, una licitación muy buena, que es Baltimore, Producciones Baltimore, con un cartel bestial, cartel bestial, y, y la verdad es que iba a tener el éxito, estaba asegurado, pero bueno, la salud está por delante y... Tenemos que tener frialdad, ser conscientes, las cosas como son. Y ya, ojeando, vendrá el año que viene con más fuerza. Después te puedes imaginar el conflicto de cómo se renueva la documentación, los informes jurídicos, porque sabemos que la administración no es una empresa privada. Vale, pues lo hacemos el año que viene. Hay que ver qué cumple con la normativa, qué no cumple, cómo se hace. Pero hemos logrado... Eh, ...esta adjudicataria que había... ...pues el año que viene... ...sea la que va a volver a hacer Ojeando Festival... ...también con nuestro patrocinador principal... ...Cerveza historia ...pues también hemos tenido que, que... renovar el contrato de patrocinio... ...una serie de cosas que ha dado mucho... ...pero para Ojeando... ...Ojeando sabemos lo que es... ...Ojeando es ya es una marca... Eh, en OGEN se te, te nos mete en, este fin de, en ese fin de semana alrededor de 10 o 12 mil personas, un pueblo que tiene 4 mil habitantes, que le da un ambiente turístico y económico bestial, pero, insisto, la salud que había eh, mucha gente que había comprado entradas cómo o se hecho sí, la devolución creo que debe ser complicadísimo no, no la... per, sí pero precisamente allí hablaba con, en, en una videoconferencia con con mmm, la SGAE y con y con victoria y la verdad es que en redes la gente habla muy bien de Ojeando y de, de, de Baltimore, porque lo primero que hizo Baltimore, Baltimore es la adjudicataria de, de Ojeando, la, que la empresa que lleva eh, los, can, los, los cantantes, los cantadores y todos. Entonces, lo primero que en el comunicado que hizo el ayuntamiento y que obligó también a Baltimore es en letra mayúscula y en letra negrita. El, esto se devuelve y el procedimiento es, es un uh -huh. procedimiento, no que hay que estudiar. A veces hay que sacar una, uh -huh. una, una posición para ver cómo te vas a devolver dinero. ¿entiendes, no? Entonces, uh -huh. la la parte de anunciar que lo sentíamos mucho que había que hacerlo y que lo primero, y que la gente eh, tuviera que no, yo he ojeado y me lo han devuelto a, a, uh -huh. rápidamente. Y así me consta. Ya estaba hablando también con, con la empresa adjudicataria y el 90% de la. De la devoluciones evolución están hechas ya o sea, y había que claro, y lo importante era que había que avisar a la gente porque hay criaturas que vienen de cualquier parte de españa que ya no es solo la entrada que hacía el alojamiento que sea. entonces la verdad es que nos ha costado, ya te digo, a mí personalmente me ha costado mucho pero el sentido común la frialdad invitaba el año Ajá. que viene se cogirá con más ganas, bien. Yo creo que sí, eso, <risa> es, lo, eso, es, lo, eso año, es lo que manifiesta. Claro que sí. Que la verdad es que este año nos tenemos que adaptar a esta circunstancia que nos ha caído encima de la noche a la mañana. Y así nos damos cuenta muchas veces que, como en la vida. Que, claro que sí, ahí vamos a mirar más que tener lo, lo que es la libertad, lo que es el tener, claro, poder ir a los sitios. Ahora lo vamos a valorar mucho más esto, que sí, antes sí, no valoraban sí. porque lo teníamos. Entonces ahora lo vamos a valorar muchísimo. Además, me madre. imagino que. Que ahora tenemos una exclusiva que me vas a contar seguro, ¿no Diego? Ah, que es sí, que hoy, tenemos también que justamente hoy se ha cerrado, ¿no? Pues hoy, eh... hoy mismo se va a anunciar la, también el aplazamiento del 46, la 46 edición del Festival Castillo del Cante de Ojén. Uh -huh. ¿Qué se lleva haciendo cuántos 46, años, eh? 46, sí, este, ¿no? este es el 46. 46. 46. Además, este año. Eh, ...que también era mi primer año de como responsable, me ha tocado, todo, me ha tocado, todo, me ha caído todo el marrón, ¿no? Pero este era mi primer año también, y lo habíamos ampliado tres días, el festival flamenco este año, eran tres días... ...y tenía dos previas dos noches de previa en la plaza y la gala del festival, que era en el mismo sitio que se hace toda la noche... ...en el patio del colegio, con las butacas y con ese olor a azar que que se respiran cuatro calles antes de llegar al sitio, ¿no? Además, con, con esta ilusión, con este giro que le estábamos dando también al festival, que lo, eh, que lo habíamos presentado y era padrino nuestro, el Festival de Cante de Jerez, ¿no? ...donde tuvimos la, la ocasión de poder presentar allí... ...con los distintos con los distintos artistas... ...este festival, ¿no?... ...entonces tuvimos una acogida muy bonita... ...y ya le hemos comunicado a Jerez lo que pasa... Los, ...ellos, lógicamente comprensible... ...tanto Jerez, los artistas... ...yo creo que aquí todo el mundo somos unánime... ...y sabemos lo que hay... ...y Jerez ha dicho que el año que viene... ...quiere Ogen allí en, en el festival de Jerez otra vez... Muy ...y ahí estaremos... ...de modo que hemos tenido que que suspender, no me gusta decir la palabra anular suspender un par de, de eventos que marcan Ogen, que son referencias de Ojen, cuando se ha habla de Ogen los más mayores hablan del la los más pequeños, los más jóvenes hablan de Ojeando y, lo, y también los de mediana edad y también habla mucho de flamenco es decir, estamos hablando de iconos del, del municipio como es Ojeando y el Festival Castillo del Cante ...que este año pues, eh, hacemos un pase, un pase de pasillo pa, para el año que viene. Sí. Bueno, estamos hablando de los actos del ayuntamiento... ...pero también me gustaría preguntarle que no se me olvide por su novela... ...porque ya es la última vez antes de la pandemia... ...que estuvimos en el estudio, se hicimos mención... Sí. ...y quería también preguntarle pues cómo va su novela. Bueno, la, sí. la novela está está ya casi terminada, está en los temas de revisión un poquito de comprobación y tal y como te dije en el estudio cuando la tengas se, se será en la primera y le, que la, la vamos a tener con, contigo, la vamos a mostrar con, con tu programa y muy ilusionado yo creo que si se las circunstancias eh, estaríamos hablando del septiembre y el último trimestre de, de este año su presentación Uh -huh. eh, bueno, pues hay un, también el mercadillo, que quiero que sepa también todo el mundo, que hay mucha gente que sube al mercadillo de Deogen, que es también para subir al pueblo y tal, que también habéis tenido cerrado también por precaución y tal, pero que vuelve a estar abierto, ¿no? El mercadillo. Sí, ya se abrió la, este sábado pasado, o se hacen los, los sábados cuando es el día del mercadillo. Aunque se podía incluso abrir antes, el ayuntamiento acordó por prudencia mantenerlo más tiempo. Cerrado y este, este último sábado, ya sea con las medidas lógicamente que marcan que son necesarias, estamos ya para intentar poco a poco volver a la, a la normalidad si es posible. Muchas personas lo han pasado mal durante la pandemia y lo siguen pasando y muchos ya piensan no solamente en lo mal que lo han pasado, sino qué va a pasar ¿no? en un futuro, o si sea, cuando termine el verano eh, va a ser todavía peor y que bueno, pues, eh, la crisis va a seguir y no sé desde el ayuntamiento, de Hacienda, ¿no? que llevos esta delegación, eh, qué medidas se han tomado, si se ha fomentado también el empleo, que, se, que creo que habéis puesto algo también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son estas medidas? ¿En bueno, la, la verdad es que desde el Ayuntamiento, desde el momento cero, digamos, empezamos un poco a, a evaluar y a ver todo lo que sucedía y qué podíamos aportar en ese momento. Es decir, desde la concejalía también de asuntos sociales, por ejemplo, no se ha dejado de, de realizar la entrega de alimentos, no solo no se ha, sino que se ha triplicado Y el Ayuntamiento no solo ha tenido que incluso incrementar los contenidos del de alimento que se daba y todos lo demás era lógico, no podemos dejar a nadie atrás eh, pero también en el momento que ya se ha podido, la movilidad ha sido más, más real, más factible pues no, no, se ha empezado por a, a hacer trabajo, trabajo, arreglos de calle para la idea es hacer que, que las empresas o las empresas pues pueda realizar alguna labor allí sus calles sus cosas y tener un poquito de facturación pero también nos hemos acordado también nos hemos acordado de los autónomos esos autónomos que tuvieron que, que cerrar y los que no tuvieron que cerrar pero que el hecho de estar abierto lógicamente la vida también les cambió a ellos no entonces hicimos una orden ministerial una orden una orden de subvención para los, para los autónomos donde depende con una serie de requisitos que marca la, la ley de subvenciones y la gran mayoría de los autónomos de OGE va a recibir durante varios meses tres meses ahora mismo en la previsión ya está aprobada incluso en el pleno esa modificación presupuestaria sí. para destinar ese dinero a, a esa subvención va a recibir una ayuda durante tres meses en algunos casos de 350 euros a aquellos que no han podido abrir y en otros casos 200 euros a aquellos que han tenido que han, podido, que han tenido la posibilidad de, de, de abrir el, el, el negocio o la actividad bueno, y, y hay un refrán ¿no? que dice que que las penas con pan son menos no o algo bueno, así creo ¿no? Que sí, tenemos bueno, que, si la gente que, tiene para comer claro, claro tenemos que salir de esta, de esta historia tenemos que salir todos juntos y de la mano y ayudarnos en, entre unos y otros y las administraciones están para eso. Como concejal de Hacienda, una de las cosas que, que siempre llevo reivindicando cada vez que hablo, que me entrevistan, que es el problema que, que, que tenemos teniendo un remanente de no Ya pasaba antes con, y aquí no, aquí no hablo de color político ni nada, pasaba antes con el PSOE, uh -huh. pasaba ahora con el PP, o al revés, pasaba antes con el PP y ahora pasa con el PSOE. Lo mismo, mira, el tema es que en 2011 se crea el techo de gasto cuando y, y está bien creado, no digo que esa, esa normativa o esa legislación no que esté mal creada porque no puede un ayuntamiento, no se debe de endeudar más de lo que puede porque como hay muchos que están también ¿no? entonces cuando tú haces una ley eh, siempre perjudica a alguien entonces eh, se crea el, el, el, el techo de gasto, ¿qué ocurre? que ahora los ayuntamientos que cumplimos y tenemos eh, superávit, esa este, tesorería que tiene no la puede utilizar, hasta que no se levante el llamado techo de gasto. Entonces, claro, el Ayuntamiento de OGEN se encuentra con la cantidad de dinero, donde, con esa cantidad de dinero, aparte de hacer inversiones, que como no bueno, hace falta, como la inversión más importante que. Que aquí nos genera ahora mismo, yo creo que le pasará a muchos municipios, es el, el, el aparcamiento. Es necesario aparcamiento. Entonces, nos gente también la idea nuestra, pero también podemos hacer mucha creación de empleo, insisto, con dineros que tenemos y que no podemos utilizar, ¿no? con dineros que tenemos. Entonces, la verdad es que siempre se la ha pedido a las administraciones, independientemente del color que, que tenga, porque a nosotros, bueno, bueno, por lo menos a mí personalmente, como concejal de, de Hacienda, lo que me interesa es mi municipio y también como concejal de Cultura, porque fíjate la. Ya es llamativo que el concejal de Hacienda sea el concejal de Cultura. No es, no es habitual, ¿no? Habitual, ya me lo comentaron una vez en el Ateneo de sí, Madrid. La verdad, yo, muchos concejales de Hacienda y Deporte, por ejemplo. Sí, porque, ¿no? porque no sé por qué no sé por qué la cultura y Hacienda no se llevan sí. bien. Pero yo es que intento de mitigar el, el mito diciendo: la cultura no es un gasto, es una inversión. Ah, muy bien. Y si entiende eso, Entiendo. yo creo que está, con esa frasecita, creo que empezamos a entendernos todos, es la frase es que, de Clara, es que no, Diego, no solo hay que arreglar calle, no solo, hay, hay también que arreglar el individuo, el alma del individuo, hay que ofrecerle cultura, hay que ofrecerle actividad, hay que abrir, no solo, como decía, no solo es hacer calle, hacer un edificio, hacer un aparcamiento, como he dicho antes, que es súper necesario eh, en el municipio de Ojé, ...pero una de las cosas que gen sobre todo lucha y, y, y ese mienco ...estamos muy cerca de Marbella, para lo bueno y para lo malo ...digo yo, para lo, para lo bueno, porque, hombre, porque Marbella imagínate lo que nos da y como... ...lo malo es que nos podemos convertir en pueblo dormitorio... ...que para, estamos muy cerca, además la carretera pero, buenísima, entonces, es buenísima, el como antes... ...que era claro, bueno, entonces, suplique, para, pero ahora mismo... Claro, ningún... ...pero para no convertirte en pueblo dormitorio... ...hay que ofrecer algo también, aparte de naturaleza, que tenemos inmensa, tenemos el 95% del pueblo protegido o en una extensión enorme donde llega, llegamos con mi hija y con todo y tenemos el 95% del suelo protegido, es decir, no se puede construir pero la cultura, estamos intentando que la cultura sea no porque en Marbella, en Marbella tiene de todo, sol, playa a lo mejor la cultura en Marbella pues... Se nota menos porque el, el boom de la playa, del turismo, de la... y está más diluida. ¿no? Entonces, eh, nos estamos luchando porque la cultura sea un icono fundamental de Ojen, Que cuando hablen de Ojen, de hecho, hay algo que, que también nombro siempre: eh, somos extensión del Ateneo de Málaga en la costa del Sol. Exacto. Y lo digo muy orgulloso porque un pueblo de 4.000 habitantes es la extensión del Ateneo de Málaga. En la costa del Flos, ¿no? yo creo que eso nos enorgullece y, y forma parte del plan que tenemos, que es buscar que la cultura se asiente en Ojén, que sería interesante. Claro, si hay que fomentar que la gente vaya también a visitar Ojén y que lo toma también como lugar de vacaciones para claro. este verano, porque además, cero virus, ¿eh? que sí, tenéis, sí, eh, hoy también sentido muy orgulloso de que habéis hecho las cosas bien. La verdad que sí, hombre, creo que. Hay que decirlo todo, la suerte también, la suerte siempre te acompaña, acompañar, pero es verdad que se ha cumplido con las cosas bien, ya el confinamiento hace muy bien, la policía ya ha trabajado genial para visitar incluso a, a los mayores, que, que no podía ir, que estaban solos, y, y han ido y le han hecho la compra, se la han llevado, hemos intentado, la gente ha cumplido, el ayuntamiento ha cumplido, y la suerte también nos ha acompañado, hay que ser sinceros, ¿no? Pero, es verdad, Porque tenemos, tenemos la... Hemos, hemos tenido cero virus. Uh -huh. ¿Habéis siempre tenido como un plan B? Porque se hablaba, bueno, pues que siempre hay que tener como un plan B para todo, ¿no? Y seguro claro, que vosotros siempre, siempre habéis estado sí, en el ALBE y... Claro, siempre... Lo que pasa es que en este caso, y el perdón, este, en este caso, el plan B era cuando ni el plan A... El plan era, era tan débil, tan débil que cada día te lo cambiaba, o no sabía cómo tú ibas aprendiendo cómo desarrollarlo, pero siempre teníamos preparado por si hubiera cualquier cosa cómo hacerlo, donde los medios de disponibilidad, hasta estábamos en contacto con digamos con, con con los sanitarios con, con todas las cosas que podía con hospitales con, tenemos un poco hicimos varias reuniones con ellos también ellos también nos llamaron también para felicitarnos porque nos los las los pasamos controlados también no pero la verdad es que había plan B pero el plan B era tan cortito porque ya te digo hasta el plan A había que revisarlo <risa> cada día cada Exacto. día la piscina ya que hablamos de fomentar el turismo de que vaya la gente y tal, ¿cómo está la piscina? porque yo recuerdo haber ido muchas veces a la piscina a tomar algo ¿no? y al fresquito pero no sé, este, hoy, Uge, ¿no tenía yo noticias de cómo había hecho también para el tema de la, la piscina? La piscina hoy tenía la empresa judicataria una reunión con el alcalde precisamente pa, para ver cómo la apertura de la piscina al parecer, al parecer la idea es que comience el día 1 de, de julio lógicamente con las medidas necesarias, en este caso pues habrá que parcelar, habrá que poner un foro de entrada, lógicamente nos tenemos que adaptar a, a las circunstancias que hay, todo, eh, queremos que vol volver pronto a, la, a lo que vivíamos y a la normalidad, pero como, de, como dice la, la palabrita, la nueva normalidad ahora mismo es la, la que se impone para que poco a poco vayamos avanzando. Eh, Estamos deseando que pase todo esto, pero tengamos paciencia y a ver si de verdad, pues, somos capaces de, de dar el paso y pasar ese umbralito. Sí. Bueno, la democracia también es un poco eso, ¿no? Es respetar todos los partidos, es hacer también lo que te dicen, que claro. por, por, también por prevención para otras personas, para uno mismo y para otras personas, claro. aunque sí que es verdad que no hay que sentirse un súbdito, sino un, un ciudadano más, claro. ¿no? Claro. Y, y respetar así, todas las así. cosas, somos un ciudadano más, haciendo las cosas bien hechas. Claro. Eh, comentábamos antes que es muy pronto para hablar de la Feria 2G, porque tenemos que hacer más programas. Diego, ¿esto claro, claro. eh, eh. no va a ser… que tenemos que seguir hablando y sí. bueno la Feria de g ahora mismo se está trabajando la comisión del festival de, de la Feria está trabajando pero es que esto no lo va a decir día a día igual que ahora mismo tenemos decreto de la Junta Andalucía oye julio y agosto nada de feria nada de festivales nada de paso paso entonces la Feria de g es en octubre como bien sabéis a ver, a ver cómo se desarrolla todo, ah, pero, pero trabajando igual que enojeando, enojeando se ha trabajado, estaba el cartel preparado, en el flamenco se ha trabajado, presentación Jerez, firma de contrato con los cantadores, eh, patrocinadores, todo, pero cuando tienes que tomar la decisión las tienes que tomar con las consecuencias que hay y, y sobre todo con, con lo que te marca la, la ley y te recomienda los temas sanitarios. Para la feria, te digo, que estaba todo, se está organizando el tema de, de, de la orquesta. Es que también hay que ver cómo evoluciona. Igual, ojalá en septiembre, digamos, mm. se encuentren ya cosas para decir: mira, esto está medio pasado, esto no va, y podamos hablar de otra cosa. Pero yo que sé, estamos hablando y estamos todos días también, nos tienen un poco asustados con los, los rebotes, los rebotes, que si esto, que si. Entonces no sé el día a día no lo va a marcar Parece, pero trabajar está claro que estamos igual que suspendimos la romería hemos suspendido san juan que siempre hacíamos la sardina allí en el patio de. colegio tantas cosas bonitas verdad y, y, y la romería y, esta claro, también la romería está. Es el 1 de mayo tema encuentros con autores que también, también. estaban diseñados unos pocos pues lo primero que he hecho es hablar con biblioteca y hablar con esto y y sentarme en septiembre a ver qué pasa, ¿no? Y en septiembre como está la cosa, pues organizaré algo, a ver si podemos hacer algunas presentaciones, porque claro, ya como estemos, todo es medio aforo, tres cuartos, vámonos aquí, vámonos. Aquí. Ya no es como como hacemos antes, venga, vamos a hacer un encuentro con el autor y llenábamos aquello, el ayuntamiento y. y ya eso ha sido algo bonito pero bueno habrá que adaptarse a lo que sea y lo que está claro es que ahora más que nunca hay que ayudarle también a la cultura y a la música que también ellos están en la cola de este tren no nos olvidemos que pero la bien. cultura y la música están en la cola de este tren eh, la hostelería y todo lo demás están mejor situados los buenos artistas que hay free, entonces, y por los entonces sí. hay, que, hay que hay que mirar por ellos también ¿no? entonces la idea es esa si se dan las circunstancias que no sé si se dan la idea por lo menos desde la concejalía de cultura es durante los fines de semana cuando una cosa se vea más de eso hacer actuaciones en la plaza aunque sea estás tú sentado en tu barecito y que haya alguna actuacióncita tenemos que intentar dinamizar hay que dinamizar el pueblo hay que pero también hay que echarle una mano a, a los profesionales de la cultura claro se, que se, se come muy bien hay una, unos barecitos allí con una gastronomía exquisita que bueno, cualquier día subimos a hacer un reportaje ah, también de la cultura ver, a gastronómica. Ver, a, a ver si bajáis, subí un día de esto. Claro, que sí que de, y, y desayunáis allí los churros mojados en agua y sal, que nosotras veíamos... Es verdad que la que, otra vez, esa que es, que vale, es la que lo vale, hablamos, esa es la que lo dice, ¿verdad? Bueno, claro, vez. Sí, sí, a es decir, verdad. Sí, que, si no lo he probado, porque no tiene azúcar, pero así. Típico, típico, típico de allí del municipio. Sí. y yo Espero un día allí. Pues quedamos una mañana, hecho sí. Diego. Sí. Pues me ha alegrado mucho de que haya sí, venido madre. para terminar. Me gustaría que hiciera un llamamiento mmm, a todo el mundo de tranquilidad y que para que visite mmm, Ogen, ¿qué le diría? ¿Qué bueno, mensaje? decirle que estamos abiertos a, a todos los visitantes, que ojen uh -huh. es un sitio donde la naturaleza te rodea. Nada más levantar la mirada a lo que. Estás viendo en montaña, verde, es un, es un paraíso que voy a decir yo de mi municipio, no pero que, que allí se respira muy buen ambiente, muy buen aire, ¿eh? y, y la verdad es que muy coqueto y que invitamos a, a pasearos por allí. Y tenéis lo, las puertas tan abiertas como los pueblos, pues a estar a 10 minutos de Marbella, como estamos. y ...en la gastronomía, a los bares con sus tapitas... ...que ellos con encanto y la verdad... Os, ...os invito a todos con la prudencia que, que estamos teniendo... En, ...no solo en Marbella, en, en Marbella, en todos lados... ...estamos intentando todos los ciudadanos mantener la, la compostura... ...y ayudar en el esto, ...pero aquí nos esperamos a, a todos con los brazos abiertos... ...Ojén siempre es acogedor y con los visitantes más todavía". Diego Santos Márquez, muchísimas gracias por venir, atendernos siempre, contarnos, ponernos al día y siempre es tan agradable. Tenemos pendiente hablar de otras muchas cosas, sí. así que lo esperamos próximamente sí. o vamos nosotros allí. Si la montaña no va, vamos, vamos a la montaña ah, y si no, nos toca a nosotros hacer ah, una ah, visita. Así ah, Elena, vamos, para despedirme, agradeceros siempre. Eh, vuestro eco hacéis o sea, eco del municipio que es muy importante y, la, y nos tenéis para lo que haga falta y un, ya te digo para mí personalmente es un es un lujo compartir cosas de y dar por tu ventana por tu ventana a conocer el municipio y las actividades que hacemos muchas gracias gracias a ti damos paso a publicidad volvemos enseguida con más temas de actualidad